En estas brechas tan extrañables, por supuesto, es día de regalar, de encender el árbol, de poner toda la decoración, nuestro nacimiento también, y por supuesto de brindar con los amigos. Por eso hoy hemos, hemos acercado aquí a nuestro amigo a Jesús Leal, que lleva muchos años regentando este paz tan bonito, y habrá visto tantas navidades, tanta gente alegre, brindando por la fiesta que hoy queremos que brindar con él en esta época y en esta víspera que ya la tenemos aquí así que Jesús, como cada año, nos damos cita con los amigos eh, que tenemos aquí como tú que eres un amigo fiel y leal, que tu apellido ya lo dice, que es un Leal y bueno, hay que brindar por esta fecha, ¿no? Pues sí, eh, tenemos que desearnos la Navidad eh, unos a otros, como tiene que ser ...en este caso a vosotros, Pepe y Elena... Eh, ...y a todos, San Pedro de Alcántara... ...que pasen unas felices fiestas. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo lo resume Jesús? ¿Cómo ha sido el año este que se nos va ya, que nos queda muy poquito? ¿Cómo lo resumirías? Bueno, ha sido un poquillo trabajoso... ...porque la verdad es que los años pesan... ...ya he cumplido los 70... Y aquí estoy, intentando que esto siga para adelante, porque a lo mejor cualquier día viene un, buen, un un personaje que se anime y siga, aunque luego tenga que hacer encaje de bolillo, porque esto es una lucha. Siempre hay que estar luchando y hay que seguir para adelante. Yo, gracias a Dios, tengo un ambiente muy bueno que se va conservando y vamos para adelante. Sí, cuando vemos aquí, siempre vemos tu clientela, que son maravillosos, muchos empresarios, mucha gente de fuera, muchos extranjeros, que tienen de todo, ¿no? Aquí viene de todas las nacionalidades, es bueno, un bueno, país internacional total. Sí, tenemos un poquito de todo, que eso es muy importante. ¿Y eso ¿Qué le pides al 2023? al 2023? Pues bueno, pues que todo siga... Tiene que cambiar un poco. Sí, cambia. Tenemos que cambiar un poco esta trayectoria que llevamos... Eh, no, no, mía, mía, mm, este gobierno. Tenemos que cambiar un poco y a ver si esto sale un poquito mejor para adelante. Sí, es está verdad. habiendo muchos problemas. Yo creo que la petición está yo de todo el mundo, ¿no? <risa> que, que el gobierno acabe un poquito el chip para que todos eh, podamos pensar mejor eh, y tener ser, más alegría. ¿no? Podemos ser los mismos, pero con otros aires. Sí, Seguir para adelante. No es. le falta quitar a nadie, sino eh, actualizar las cosas de otra manera. Jesús, y volviendo aquí al Paz, ¿cuáles son las propuestas navideñas y de fin de año que lo tenemos aquí ya todo en puerta? ¿Cuáles son las propuestas que nos hacéis desde aquí, desde el Paz? Pues eh, nosotros vamos a hacer la fiesta como todos los años, pero este año vamos a eh, hacer un intervalo de dos horas para ir el personal a su casa a cenar con la familia, que van a ser de 10 a 12. Entonces, a las 10 vamos a cerrar porque, claro, todos quieren. ¿El día 21? ¿Hablas del día 21? El o del día, el día los dos días. Los dos días. El día 31 abriremos un cuarto de hora más tarde, que, que va a ser de 10 a 12 y cuarto. ...y eh, Nochebuena pues va a ser de 10 a 12... ...así que esperemos que todo vaya bien... ...y luego hasta que el cuerpo aguante, aquí ¿no?... ...y luego pues a pasarlo bien... ...a tomarse la copita... ...a brindar, a bailar y a disfrutar... ...que para eso ha llegado la Navidad... ...qué música la que pones en esta fecha Jesús... ...qué música la que bueno, se escucha aquí... ...es sí. la misma que normalmente no, otro tipo de música... ...¿qué has pensado? ...sí, hay que buscar, hay que hacer una selección de música... Yo intento meter siempre un poquito de los 80, 60, 90, lo típico de toda la vida, pero también moderna, música moderna. Y ahora, un poquito más adelante, estos días, pues voy a intentar meter también unos villancicos eh, para que haya un poquito de ambiente de Navidad también. Así que iremos pensando... Sí, bueno Aquí hemos vivido momentos muy interesantes, no con tu pantalla también, que el fútbol también es algo que nos encanta y cuando juegas así, partidos fuertes, ¿no? también se ha vivido aquí, no ha vivido aquí sí. estos momentos y todavía queda uno por jugar, pero bueno, ya veremos si sí, España ¿no? en otra próxima. ganamos. También. Estamos con el fútbol día a día, pero claro, lo están echando en todas las televisiones, entonces mmm, no acude tanta gente como normalmente acudiría si no la echaran en las primeras, solamente en el club. ...pero contentos, la gente viene y disfruta... ...no hay follones, que es lo que yo quiero... ...y todo el mundo contento. El cóctel de Navidad, ponle un nombre... ...¿qué cóctel así para Navidad? ¿Hay un cóctel especial para Navidad? Jesús, ¿Qué has, ¿qué has creado? Que yo sé que tú eres muy creativo. Bueno, ¿Qué eh, eh, es, es que yo improviso mucho... ...pero el cóctel de champán... ...es muy bueno para brindar y todo eso... Uh -huh. ...está hecho con un poquito de licor de naranjas... Eh, un, poquit ...un poquitito de brandy... ...un toque de angostura y champán. Es ...está buenísimo. Yo creo que va a ser el coste perfecto de muchos, esta Navidad. Habrá muchos, habrá muchas cosas... ...yo improviso bastante... ...voy vale. a estar yo por aquí... ...y voy a hacer un par de cócteles del día... ...para que la gente cambie un poco... Ah, pues, sí, pues me pediremos el cóctel de Santa Claus. <risa> y ya ver, nos prepara ese, ¿no? Que ya le ponemos el nombre, ¿no? El si no de Santa, Santa ¿no? Claus. Haremos el Santa Claus. <risa> ya me la imaginaré y lo, y lo haré. Estupendo, Jesús. Bueno, pues ya queda que deje ese mensaje para Estupendo todo, todo el mundo. Día, el cóctel de Santa el Claus. El cóctel de Santa Claus va a ser el cóctel típico de esta fiesta. Jesús, dan sí. un mensaje para todo el mundo en general. Eh, felices fiestas y feliz año nuevo. Y paz y tranquilidad, nos hace falta eh, generar más paz, hay mucho revoloteo ahora mismo, el mundo está muy mal, pero yo pido para aquí tranquilidad y paz y felicidad. Pues un mensaje muy me bonito. Un poquito también. Bueno, que el, año, el año pasado cayó un pellizquillo por aquí, no a todo el mundo le tocó. Yo me quedé ahí, que me faltaba un número, yo no me creo. tocó nada, pero bueno, yo ya me... voy más cerca. Yo pienso. Yo, yo creo que le tocó a mi compadre Alfredo. A tu compadre sí. A mi compadre que Alfredo. Yo por, aquí, yo por aquí, más que sí. uno, se llevó un, unos milesillos de oro, no fue mucho, pero sí, bueno, algo. contento, sería. eso es normal en él, pero bueno, yo creo que le tocó algo. Okay, sí. Feliz Navidad, felices fiestas para ti para tu equipo, que siempre nos atendéis muy bien. Y es un Paz que no puede faltar aquí en San Pedro de Alcántara. Esto ya es tradición aquí de visitar el Paz cuando se hacen las comidas de empresa. Luego donde finalizamos, aquí en el Paz Charlie, todo el mundo. Así que Feliz Navidad a ti y a tu equipo. Igualmente, Elena. Gracias. Felices fiestas y un beso para todos.